Mi nombre es Sergio Valencia y tengo la dicha de formar parte del equipo de realización del largometraje La Super. Una película de animación dirigida por Ernesto Piña en la que me involucro en todo lo relacionado con, con el tema 3D. El largometraje al fin siempre significa un reto. Desde el principio te preocupas por, por estar al nivel de tus compañeros que son excelentes artistas, excelentes profesionales, por la calidad de tu trabajo, por los tiempos de entrega pero sobre todo por, por tener la capacidad ¿no? para poder asumir eh, todo ese volumen de trabajo tan grande que, que se te asigna. Yo me siento muy orgulloso de, de participar en este proyecto, de formar parte de este equipo de realización tan bueno, que está eh, logrando muy, muy buenos resultados. Me parece que la película está siendo llevada por, por muy buen camino y en sentido general me siento agradecido por esto, así que le doy las gracias a los estudios de animación y, y a todos los, los involucrados.